Buen día mundos, soy Goyo García Por una solicitud muy especial Decidí realizar este pequeño regalo En video, como guía rápida Y puedan reproducirlo cuando lo necesiten Especial para ti Pixi Y para quien le sea de gran apoyo y ayuda Pixi me pidió si podía tener alguna herramienta Para controlar la ansiedad Dentro de lo que estoy estudiando Que es Kundalini Yoga Encontré esta meditación Con respiración que nos permite tomar el control de nuestros pensamientos Cuando estamos molestos, preocupados y no sabemos qué hacer Queremos llorar, gritar y perdemos el control Es especial cuando las emociones están fuera de borda Importante antes de iniciar la meditación es tomar un vaso de agua Las respiraciones serán profundas y lentas Regularmente respiramos 15 veces por minuto al disminuir las respiraciones a solo 4 por minuto, tomamos el control de nuestra mente, logrando controlar nuestros comportamientos para llegar a una mente clara. Al finalizar, podremos tener los pensamientos que nos arrumaron, pero ya no los sentirás. Has recuperado el control de tu cerebro. Empezamos con una postura fácil así como yo estoy. Manos abiertas, las pones debajo de las axilas, levantamos los hombros hacia los oídos de una manera que no nos moleste en el cuello, la cabeza hacia atrás, como quien dice vamos a sacar la papada, cerramos los ojos, vamos a respirar lento y profundo, inhalamos por nariz, exhalamos por nariz. Inhalamos por nariz y exhalamos por nariz. Esto lo vamos a hacer por 3 minutos. Es el tiempo mínimo. Al día siguiente puede hacer hasta 4, al día siguiente 5 y así sucesivamente hasta 11 minutos. Es el tiempo máximo que puedes hacer. Al terminar este, la meditación, vamos a inhalar y exhalamos, bajamos hombros y listo, te invito a que lo realices y compartas tu experiencia, si te sirvió o no, cada experiencia es personal y es necesario que la conozcas para evitar engaños y falsas experiencias, tienes mucho que ganar y pixi, pues lo vamos a hacer más personal y vamos a hacer un seguimiento de la respiración y cómo tratar de controlar la ansiedad. Satnam.